I okay. don't ¿Cómo andan? Su competón ya se la saben me tocó venirnos en el tresudo al evento este de Tatuga Skate Pest. Ayer subimos por acá un ratillo, pero fue lo de reconocimiento de pista y ese pedo. Entonces realmente no, no hubo como mucho cotorreo, pero hoy va a estar chido porque va a haber un best street. Y además hay conciertos de rap, entonces va a estar por ahí hay varias bandas chidas. Así que ya estamos llegando aquí al evento. Es aquí en este pedo de la UG. Vamos a ver qué tal está. Ahí se pone chido, banda. desviados no de de de cambio de anillos cambio de anillos para el el cambio de anillos de anillos el el cambio de anillos o el güey? anillos de de y de de ya por 3.000 pesos, no el que el segundo lugar se va para pasar Switch fue el único que hizo Switch en todo el concurso. Switch fifty También fue un muy buen truco. Mil bolas para Arturo, de sala y de la Liga Mexicana de Games. En primer lugar, nuestro amigo Brian Coria desde la Ciudad de México con el show en 50-50 en el tubo ese inestable. No mucha gente puede llegar y hacer combinaciones. Adiós, no oh. te fijaste, carnal. Oh, well, todo well, fue todo el vieron que el spot, como estaba. Oh. Muchas gracias a todos los que vinieron y participaron. Hicieron muy buenos grupos, la verdad. No los pones igual de Quintana Screen, los a Donald Blue, Phil Merchato, Miguel Pedrito, El, el Sonora. Aquí a los medios para tomar sus fotos. Tenemos a los postas de efecto, Body. Cubriendo, Tomarachudo, MK Ross.